Bueno, buenas tardes. Estamos acá en lo que es esas actividades que está realizando el Museo Malvinas todos los viernes con todas las trabajadoras trabajadores. trabajadores. La intención es poder participar y que conozcan las distintas miradas y las distintas tareas que vamos haciendo no solamente lo que tiene que ver con nuestra historia sino con la investigación científica y con lo que es la actividad y lo que desarrolla el Museo Malvinas. Y cada tanto tratamos de darnos también, gracias a, a lo que significa las comunicaciones, un, un gusto en lo que es la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, esta pertenencia que tenemos y que de alguna forma queremos hablar. Quiero agradecerle a Juan Rattenbach, que es el que está a cargo de estas, estas charlas, por darme este espacio, que van a continuar. Junio va a ser un mes intenso también en lo que tiene que ver con nuestra bandera, con Manuel Belgrano y con lo que es el aniversario del Museo Malvinas, y particularmente con lo que es el 10 de junio, ¿no? ese día que marca nuestros derechos soberanos sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur. Pero hoy estamos con un amigo muy especial, con Pedro Saborido, un hombre que ha hecho radio, televisión, que fue productor, que es guionista, que ha trabajado y ha escrito textos maravillosos para Tato Bores, que ha trabajado con Pedro o Peter Capusotto, con Horacio Fontova, es decir, que ha marcado un camino, un estilo y una profundidad en lo que tiene que ver con nuestra filosofía cotidiana. Eh, yo a Pedro lo conozco hace más de 30 años, eh, estaba en una radio por la calle Mancilla, yo estaba en Radio del Plata, y nos empezamos a cruzar, trabajamos juntos, <ríe> junto él, él estaba junto a, a otro grande de lo, de lo que tiene que ver la comunicación, eh, y fuimos y le propuse trabajar en la Bienal de Arte Joven, en el año 91, cuando Puerto Madero todavía era, era, estaba cerrado, era baldío, y ahí pudimos hacer una actividad que fue importante y que marcó un tiempo también en lo que es la comunicación y lo que significó esa historia de lo que es la pertenencia y la identidad. Trabajábamos con, con Alomir en el equipo de trabajo, con, con María Rosenfeld, con, con Ulanus Kisak, también estaba Maika, y realmente fue un tiempo maravilloso en lo que pudimos compartir y conocernos y, y mantener esta amistad que perdura en el tiempo. Y había algunos mensajes que recibíamos cuando planteábamos la propuesta de charlar ¿Qué nos pasa con Malvinas? Eh, ¿Por qué Pedro Saborido? Eh, un día Pedro me convoca porque está con un proyecto, con un libro que quizás lo no cuente en la charla, nos encontramos cerca de, de Plaza de Mayo y llegamos, nos encontramos 45 minutos más tarde de lo que era el encuentro. Estábamos apurados, nos teníamos que ir, y me propone que lo acompañe hasta la estación de subte de Catedral. Eh, eran cuatro cuadras, y empezamos a charlar sobre Malvinas, sobre su proyecto y sobre la visión de lo que teníamos como Malvinas. Esa charla después dijimos, bueno, vamos hasta la estación 9 de Julio, vamos hasta Tribunales, a Callao, Facultad de Medicina, recorrimos todas las estaciones de la línea D y terminamos tomando un café charlando tres horas más sobre Malvinas y a partir de ahí empezamos a trabajar en un proyecto que me propuso que es un conversatorio sobre Malvinas, creo que tenemos más de diez horas eh, grabadas y realmente me parece que es importante entender qué nos pasa Malvinas más allá de lo que tiene que ver con el 1982, con nuestra historia, con nuestros reclamos, con la política, sino con las cosas cotidianas, esa pertenencia de Malvinas que es transversal, que pasa por los sectores de mayor eh, militancia, eh, con los excombatientes, con los partidos de izquierdas, con los partidos de derechas, con las fuerzas armadas, pero también con las hinchadas de fútbol, con los cantantes de rock, con los jóvenes, eh, con los eh, sindicatos, o, o lo, cuando uno va hasta y paga el peaje, ve a los trabajadores en el peaje con sus remeras y su pertenencia y su identidad y su identificación con la causa Malvinas, pero también hay otra eh, Malvinas que es la mirada eh, eh, anglosajona, esa mirada que también tiene sus contradicciones y que me parece que es importante analizar. Y hoy hablamos, porque nos propusimos durante todos estos días, a la medianoche, unos encuentros para, para empezar a conversar, Pedro, y te agradezco mucho esta, esta alternativa, esta posibilidad de estar eh, dialogando en esta actividad que hace el Museo Malvinas. Eh, sobre que Malvinas es una causa que, de alguna forma, eh, abarca a una alguna gran parte de la sociedad. Algunos por, eh, por corrección, porque corresponde, y otros por convicción, por militancia, por afecto, por identidad, ¿Cómo, ¿cómo ves, cómo lo sentís, cómo lo analizás, esa perspectiva? Bueno, primero, bueno, gracias, Eduardo, y gracias a Camila, y a toda la gente que nos ayuda eh, a conectarnos en, en esta época, eh, a conectarnos y a conectarnos con la tecnología. Sí, a Javier Altieri, que también sí. está trabajando activamente, perdón. Hola, bueno. A, a ver, eh, ¿cu cuando cuando siempre hablamos, hay, hay como me parece como dos miradas claras, eh, o varias miradas sobre Malvinas, pero hay alguna, una, un pequeño estadio que tiene que ver con la corrección eh, sobre la causa Malvinas, y, pero no, no la convicción. Cuando digo la corrección es que corresponde, sabemos, este, hubo una guerra, hemos, hemos, hemos pasado por esa situación traumática, eh, están los excombatientes ahí dando cuenta de. de de su historia, eh, pero siento muchas veces que, hay, que no es una causa que en lo cotidiano sea una de las estrellas de Belén, de, de, de la aspiración del pueblo argentino, porque me parece que gran parte de la, de la sociedad de, este, no... no no es que no la sienta, ni siquiera que esté en contra, sino que es indiferente. Me gustaría usar la palabra indiferente como la más suave y elegante para describir una situación eh, de algo eh, que muchas veces se recuerda a partir de una fecha y entonces sobrevuela por un momento. Y lo que decís vos, ¿no? Mientras la memoria de, de, de la causa de Malvinas también está en ese cotidiano de una remera de alguien, ¿no? menos si menos esos mínimos hilos en la bandera de un hinchada, o en el trabajo de Daniel Filmus, el trabajo tuyo, o el trabajo de los excombatientes. Pero hay una parte donde lamentablemente siento que no, no, no termina nunca de conectarse, como que hay, hay urgencias de, de la Argentina y, y, y urgencias de la sociedad que hacen que nunca pueda... Este, plenamente conectarse con esa, este, con, esa, con esa causa. Lo digo yo como parte de esa generación de Malvinas, no fui a la, a la, a la guerra, pero sí soy de esos años, soy clase 64, soy justamente la, la clase posterior a, la que, a las dos que fueron. ¿no? Pero, y ayer el otro día recordábamos con, con, con Gillespie esos, esos días en donde uno iba al sorteo del servicio militar, ¿no? Una situación inaudita pensada hoy, ¿no? O sea, la mañana en el colegio esperando por Radio Nacional la transmisión de un sorteo, el sorteo de qué te iba a pasar el año siguiente, ¿no? Estábamos en la secundaria, íbamos a ver y sacábamos número alto, número bajo, una situación muy rara de explicar a los pibes hoy, es decir, sabes que en una época te sorteaban y te sacabas un numerito, te mandaban a Marino, te mandaban a no, no. lo mismo que el servicio militar ¿no? entonces parece tan lejana tan lejana como parece geográficamente lejana Malvinas por el hecho de que sentimos que las cosas ocurren cuando ocurren en Buenos Aires ¿no? este diseño de país que paradójicamente y no casualmente viene ese desarrollo inglés en donde, y del unitario antes en donde Buenos Aires es la cabeza de, de todo, y entonces todo queda lejos de Buenos Aires, ¿no? Y lo que ocurre en Malvinas ha ocurrido en Malvinas, no ha ocurrido en la Argentina. Eh, y como gran síntesis de eso, siempre yo recuerdo el tema de Charly García, ese contacto con la realidad de Malvinas, no solamente cuando era casi una gesta que ocurría en los diarios y en la televisión y en las colectas, este sino cuando aparece la idea del de bombardeo a Buenos Aires, ¿no? Y el miedo, como tan bien expresado por Charlie García, poniéndose en la carne precisamente de un porteño que en ese momento estaba dispuesto a cualquier cosa con tal de que no en Buenos Aires, ¿no? Mientras el conflicto estuviera allá en Malvinas, en ese lugar lejano, las hermanitas perdidas, ¿no? Sí, pero la contradicción, eh, Pedro, ¿no? Porque... En el 82, la única ciudad que no hacía simulacros de apagones por el tema de los bombardeos era Buenos Aires. Y hoy Buenos Aires es el centro del, de los bombardeos, en tal caso con, con un tema tan, tan delicado como el coronavirus. Es decir, cómo eh, la historia por ahí marca esas, esas situaciones de, de, de la historia y que hoy que tenemos, y uno se siente a veces en, en, en, en paralelo con, con muchas cosas que por ahí pasaban en Malvinas, en lo colectivo, en este acompañar, en este estar como sociedad, en entender que tenemos una causa en común por la cual hay que luchar. Esta reivindicación hoy a los médicos, a las enfermeras, a las médicas, a los enfermeros, a los trabajadores y trabajadoras que están dando eh, eh, su, su, su vida y que están prestando ayuda en aquellos que están... Eh, preparando los, los hospitales de campaña, en todo lo que significa esa estructura que uno ve hasta las propias fuerzas armadas eh, participando y que de alguna forma uno eh, lo, que, lo que siente es que justamente hoy sí se está bombardeando Buenos Aires desde esa perspectiva de lo que es la centralización, cuando uno ve el ferrocarril cómo fue construido cuando uno ve los, las variedades de carnes que tenemos como como consumo lo que significa la penetración cultural de lo que es a lo largo de la historia que tiene mucha más, más fuerza quizás la penetración cultural británica que la española, la italiana, eh, por estos tiempos aún y, y perdura, me parece que marca justamente esas contradicciones y eso que vos estás planteando. Sí, porque vos precisamente te dabas cuenta en ese momento que todo, como ocurre en Buenos Aires, eh, hoy la, la mitad del país, eh, quisiera que, o más de la mitad, que en, en, en la zona de AMBA y está taponado el resto porque todo todo confluye ¿no? en, en Buenos Aires. Es decir, hay, hay evidentemente una, una necesidad de, de, de restablecer un otro modelo y otro diseño de, de país, ¿no? con, con, con economías regionales, con, con re, una redistribución, quizás también un proyecto de, de, de, de un país para vivir mejor. Este, y esto lo demuestra, ¿no? incluso en esa, esa idea de, de Alberto Fernández, ¿sí? haciendo esos gabinetes, esas sedes provisorias, estaba la, la, primera, la primera idea de diseñar el país de otra manera, y no de este que es todavía herencia del de, de, de unitarismo de, de y, de, y, y de a su vez también del diseño inglés. Todo, todo confluye acá, e incluso hoy confluyen los... los la pandemia, ¿no? Y te tiene como taponado al resto del país. Ahí lo que vos decías, yo, yo siempre cuando, cuando Charlie cantaba No Bombardía en Buenos Aires, era finalmente que el miedo llegaba, ¿no? Que el miedo estaba ahí en la puerta. Ya no era eh, la épica de, de, de, de, de los que tuvieron que ir y, y, y uno alentando y llevando las barras de chocolate o, o la comida a los festivales, sino precisamente que en ese momento todo podía terminar cuando este, bombardearan como decíamos hoy, charlábamos, ¿no? bombardeando Buenos Aires, terminás con, con, con gran parte de la Argentina en segundo, porque acá está el centro financiero, político, económico, eh, este, lo que vos decías del Chocón, no estas cosas en donde... Este, no, no tenemos una, una política de, de, de defensa muy claro. Entonces, ahí me apareció esa vez ese sentimiento donde realmente estábamos. Muchos descubrimos que eran las Malvinas con la guerra de Malvinas. No formaba parte del, del discurso habitual. Se sabía siempre el reclamo que iba por abajo, eh, este, los, los pequeños avances y retrocesos. Pero el gran hito por el cual nos despertamos sobre Malvinas, donde muchos de nosotros de mi edad este, descubrimos quién era el Rivero, por ejemplo, cómo era la historia de la ocupación, fue a partir de ese hecho, que quedó para mí como un gran hecho traumático porque forma parte de algún lugar, en algún lugar, más allá de, de la reivindicación clara, de la historia de una decepción, ¿no? de la historia de una decepción argentina. No de la gran decepción argentina, porque alguien lo puede ver así, como que toda la Argentina es una decepción, sino como, la, la, como una, un momento más. Y ese momento de decepción creo que lleva el día de hoy la dificultad de poder recordar la, la sensación de fracaso, de frustración, la sensación de estar eh, un día eh, apoyando este, en la plaza una gesta y no al... al al dictador de turno, sino apoyando a la gesta del Malvinas, y luego en esa misma plaza, este, unos, unas semanas después, este, ser gaseados y apaleados, ¿no? Este, cuando, cuando todo se vino en banda. Eh, Pedro, cuando, cuando, cuando, ah, perdón. Sí. No, porque perdón. cuando te, te, te escucho y y, y pienso eh, que lo que es eh, algunos amigos dicen la Malvinidad esa pertenencia que tiene el pueblo argentino con la causa Malvinas. No hay una ciudad que, por más pequeña que sea, que no tenga una plaza, una escuela, una calle, un monolito, un homenaje a los caídos. Claro, un homenaje... pero a veces... Pero a la vez, perdón, ¿no? Y a la vez, es decir, tenés la otra Malvinas que es la de la cuestión, lo económico, la base militar, en, en monte agradable, lo que significan nuestros recursos naturales, esa pesca que está eh, depredando nuestro mar austral y que de alguna forma vos sabes que se están llevando 167 mil millones de dólares del año 83 hasta bueno, la actualidad pero, pero y... por eso por eso lo que lo que estábamos hablando hay un, hay un plano que puede ser hasta simbólico si querés, este, pero hay un plano práctico que tiene que ver con el bienestar o sea malvinas eh, no solamente es, es, es, es el pasado y la guerra sino también es el futuro de un bienestar también posible lo acabas de decir vos. Nadie lo mide en esos términos, muchas veces o se niegan esos términos. Cuando el macrismo, cuando Macri empezó a dejar a Malvinas del lado por una cuestión de gasto, vos fíjate los, los niveles de eficientismo a los que nos lleva el neoliberalismo, por lo cual mucha gente empieza a denegar una causa a Malvinas con el argumento simplemente de que trae gastos. O sea, Malvinas trae gastos. ¿no? O sea, lo mismo que se podría aplicar... Este, un servicio este, de catering, este, este, el, neoliberalismo, el neoliberalismo lo pone y lo pone dentro de tu alma porque nosotros sin querer nos vamos volviendo, somos el, somos el capitalismo, lo tenemos adentro, vivimos con los miedos de perder el trabajo, vivimos con el miedo del futuro, vivimos con las incertidumbres y constantemente nuestras conductas y nuestros miedos responden precisamente a estar dentro de esta máquina, entonces vos podés llegar en un momento a aceptar de la misma manera que aceptás que se cierre el conicet o se reduzca el CONICET porque trae gastos en un momento empezamos, tuvimos un presidente y ese presidente cuando habla de esa manera eh, lo, sabe que repercute, repercute en el sector de la sociedad hay un sector de la sociedad que está dispuesto a pensar que eh, una causa como la, la de Maldinas este, termina siendo molesta termina trayendo gastos es este constante eh, olvidar, ¿no? El, el olvido de la dictadura, el olvido de Malvinas, se trata de lo mismo. Es olvidar hacia adelante, es no hacerse cargo de la justicia. Entonces, vos fíjate, hay una cosa que siempre me, me, me, me imagino con respecto a Malvinas, que es: ¿cómo sería explicarlo en los, en los términos precisamente que puede entender un CEO de una multinacional? Y por ahí lo explicas en esos términos y vos podés dar cuenta. De que, de decir de nuevo la cifra, porque es impresionante. Sí, uno ve una base militar que es la más la estructura mayor que tiene la OTAN en el hemisferio sur, que tiene un control eh, de los pasajes bioceánicos, lo que significa nuestro mar austral, lo que tiene que ver nuestros recursos hidrocarburíferos, pero también hay un tema que no es menor y que es el objetivo fundamental que tiene el Reino Unido en esa base militar, que es la mirada hacia la Antártida y de los recursos naturales. Si vos ves el continente blanco, desde arriba, del otro lado tenés a Oceanía y a Australia, como parte también de esa estrategia de poder tener no solamente los recursos naturales, los hidrocarburos, la investigación científica que se está haciendo, sino el agua dulce, la mayor reserva de agua potable. Entonces, cuando hablas, desde que se están pagando y que hoy eh, nuestras islas es el segundo lugar con mayor ingreso per cápita del planeta, después de Luxemburgo, por las regalías pesqueras, que es un dinero que se podría haber invertido en cuántos eh, hospitales de campaña, cuántos planes alimentarios cuántas eh, escuelas, eh, cuántos recursos que se podrían haber hecho y cuánto menos dinero se hubiese pedido al Fondo Monetario Internacional y que de alguna forma eh, está ahí. Entonces está la cuestión mística, la cuestión del afecto, la cuestión de la pertenencia, pero Macri decía eh, que mantener las islas sería muy caro y que Malvinas sería un déficit adicional para el país, porque él decía que eh, el continente tiene 2.800.000 kilómetros cuadrados y las islas Malvinas tan solo 12.000, y no es realidad porque nuestra plataforma marítima austral es mucho más amplia y más generosa que la propia, el propio continente. Entonces, desde esa perspectiva eh, hay que mirar hacia futuro y lo que significan todos esos recursos naturales que se han perdido. Por eso siento, y, y cuando hablábamos también en, en estos días vos decías que ves eh, a Malvinas como un rescate colectivo, eh, como algo que puede dar esa alternativa a la comunidad. No hay un tema quizás dentro de lo que tiene que ver la, la, las distintas miradas y los distintos sentimientos que pueda unir de alguna forma en un debate eh, tan profundo como es eh, la cuestión Malvira, más allá de aquellos que, que lo miran con indiferencia o que plantean esta, esta mirada de, de, de un expresidente, es, es, ¿no? que, es que hay, hay... El tema es cómo vos desarmarse esa causa cuando es una causa que puede ser unidad O sea... Vamos a ver, vamos a hacer un esquema simple de aquello que nos puede unir o no. Vamos a suponer eh, que tenemos un, un cordobés hincha. De, siempre doy el ejemplo con cordobés. Espero que me disculpen. Y hoy justo hablábamos de que uno imagina que el centro del país es, es, eh, es Córdoba y no lo es. ¿No? Porque nosotros tenemos negado el, el territorio de la Antártida. Y el mapa bicontinental. La semana pasada justamente... Eh, ¿Ah? hablamos en, en estas charlas sobre la importancia del mapa bicontinental. El centro del país es Ushuaia, es, es la provincia de Tierra del Fuego, que también tiene jurisdicción sobre nuestras Islas Malvinas. Y hay un mapa, y hay un reconocimiento hasta de las propias Naciones Unidas, en marzo del 2016, que, que, que reconoce que hay una superficie mayor a la que se, se, se pretendía, es decir que fue el reclamo de la Argentina, eh, en lo que tiene que ver la plataforma marítima austral, y, y que de alguna forma marca todos esos recursos naturales que tenemos que empezar a, a trabajar, a mirar y a plantearse como una alternativa política. Por eso está eh, de alguna forma cruzado por distintos matices, distintas situaciones y, y que de alguna forma marca en ese punto o ese eje de, de por dónde pasa eh, la causa malvina no solamente en lo afectivo, sino en lo económico, en nuestro reclamo, en lo que es la patria grande, la construcción que se hizo tiempo atrás de, de ese respaldo eh, que había de, los, de las naciones de, de la región y que hoy ya no está es decir, en Uruguay, el año pasado hubo 13 vuelos militares que aterrizaron. En Uruguay se hace una exposición de escoprado expo y van los, los habitantes de las islas a hablar eh, pestes de, de la Argentina, eh, de la usurpación que hicimos de, nuestras, eh, de, la, de las islas. Es decir, habla eh, de una situación eh, terrible de, de injusticia en lo que significa nuestro reclamo y, y, y de alguna forma fue por la falta de política de un Estado que, que estuvo ausente y que de alguna forma le dio esa, esa alternativa a... A, a lo que significa, no una reivindicación de un colectivo, porque eh, como se plantea, y lo planteaba... va lo, lo mismo decir, una... Eh, eh, digamos, no, no poder tener una, una, una política de, de, de, de relación con Uruguay como para ajustar estos detalles, ¿no? Es que eh, hay, hay intereses económicos ahí que van más. ¿no? <risas> por supuesto, por supuesto. Sí, este... Cuando, cuando, cuando uno habla precisamente de... de este, también de esa etapa anterior a, a la guerra, en donde todavía había un intercambio con lo, los habitantes de Malvinas, en donde eh, venían a, a estudiar en colegios argentinos o, o venían a veranear a la Argentina, ¿sí? de, de lo que ellos consideraban que no lo era. En realidad estaban dentro de la Argentina siempre. Y sin embargo, había una relación, y vos contabas el, el caso de uno de los más... De los, de, de, de, los habitantes de, de Malvinas más, este, este, más fundamentalistas del odio hacia la Argentina, que es hincha de San Lorenzo. Sí, es hincha ¿no? de San Lorenzo. Digamos, sí. el, el arraigo que, tiene, que tenía. Entonces, el, el tema es que cuando uno ve que alguien está desarmando precisamente algo que puede provocar unidad, este, como lo que hace. Macri, es que está tratando de que un sector de la sociedad este, se desentienda de esa causa. ¿Sí? Está negociando eso, está creando consenso dentro de lo que es el sentido común del, del, de, de, de, digamos, infectado de, de neoliberalismo, donde la explicación de algo no es tenemos que tener plata para bancar las islas. No, es las islas no nos dan eh, no nos da para tener que bancarla porque es un gasto. ¿no? De la misma manera que, una, que, un, que en una familia alguien dijera que este, este, este, no, no le da más de comer, no reconoce a un hijo simplemente porque no le puede porque es un gasto. ¿no? Pero estoy usando una metáfora un poco brutal para esto. Pero realmente es un tamaño de, de, de una brutalidad tal, ¿sí? blindada a su vez por los medios, eh, eh, este, por muchos medios privados, de no poder de, tamaña animalidad, magnificarla al punto de darnos cuenta de que estábamos tirando la mitad de una historia, que estamos tirando un montón de intereses de nuestra soberanía, simplemente por algo surgido de un Excel. ¿no? Entonces ahí vos fíjate que el tipo desarma algo de la misma manera que en esta operatoria vuelve a aparecer eh, sobre la pandemia, la cuarentena, algo que en un momento une porque es un enemigo común, porque es un adversario común, este, y rápidamente entonces aparece una, un sector que empieza a trabajar la idea de quebrar la cuarentena, empieza a crear un cuarentenismo y un anticuarentenismo, es decir, aquellos que saben de qué se trata la idea de crear grietas, ¿sí?, precisamente, ¿como para qué? Para debilitar, para que te arrastren la marca. Hoy el problema no solamente es el coronavirus, sino también un montón de imbéciles infelices que tratan de aprovechar y especular con una real y genuina angustia que tiene la gente este, por, el, por, por temas económicos, por los encierros, por lo que está causando la cuarentena, de conectar ahí simplemente para generar eh, bloques de oposición. Entonces, obviamente, para uno tiene que conectar con eso, y decir, mejor que conecte, conecte Edgardo Esteban, o que conozca, conecte Alberto con el, aquel que está angustiado, uno va a acusar al que está angustiado que conecte, conecte Viniá. ¿no? Porque sabemos para qué conectan, desde esa historia personal, desde esa emoción. Entonces, si uno, si uno sabe que en un momento eh, Malvinas se pone por arriba de muchos, de muchas... Eh, este, es un factor de unidad también de los argentinos. Debería serlo, pero obviamente cuando lo talan de esta manera, ya te ponen una idea que puede ser de unidad, te la ponen... Vos Fíjate que hay una gran contraposición con lo que sabemos de dos frases obvias. Vamos a trabajar con dos frases obvias. Eh, ¿Cuál es el libro, digamos... Este, guía o, o simbólicamente el gran libro argentino? El Martín, el Martín Fierro, ¿no? Martín Fierro. ¿Cuál es, la frase? Martín Fierro. ¿Y ¿Cuál es la frase que más conocemos de Martín Fierro, aún sin haberlo leído? Los hermanos se han unido. Exactamente. ¿no? Es decir, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero parece que ya lo, lo que nos ha quedado es una especie de consejo eterno en, de lo que finalmente no hacemos. Y vos fíjate que la, una gran frase adjudicada a los ingleses, no sé si será de los ingleses, es la contrafrase que es el divide y reinarás, ¿no? Bueno. Si ¿Sí? o sea, vos tenemos el divide y reinarás de los ingleses, que siempre te explican, bueno, Uruguay así, pues... Sí, bueno, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord Ponzovi, que, que era el representante que tenía reunión aquí, Lord Ponzovi. Suena a Ponzonia incluso, ¿no? Sí. Lord, Lord Ponzonia, ¿no? Y, sí. y bueno, y él fue mediador entre lo que fue la, la situación de conflicto con el Imperio de Brasil y lo que eran en ese momento las provincias unidas del Río de la Plata, y, y la mejor solución de ese conflicto por, por la banda oriental fue crear un tercer país, dividir para poder seguir manteniendo y controlando justamente todo lo que claro, era. Este, esta y, en, región. y en estas obviedades que vamos de un lado al otro, que es la obviedad del dividir y reinarás, que sabemos que le puede pasar a un país o le puede pasar a un partido político, le ha pasado el peronismo, cuando se divide, aparece esta gran frase de eh, eh, el Martín Fierro, que todo el tiempo nos está diciendo los hermanos se han unido, los hermanos, se lo está diciendo todo el tiempo, te está diciendo que somos unidos, nos unido, lo está recordando todo el tiempo, está recordando que hay un adversario exterior, que dice, los devoran los de afuera. ¿no? Y en medio de eso aparece alguien que dice, bueno, a ver, vamos a dividir esto en aquellos que apoyan la causa malvina y aquellos que ya totalmente infectado por un, un neoliberalismo eh, que, que, que captura subjetividades y cuerpos, propone que algo trae gastos. Una gran lógica en donde nos tenemos que olvidar de la historia, de los muertos, de los combatientes nos tenemos que olvidar de toda la historia de Malvinas, de los reclamos, de todo ese dinero que podríamos tener para hacer mejor nuestra vida, simplemente porque en la primera mirada de algo, este, el tipo dice, trae gasto. Alguien le podría haber dicho, bueno, es una inversión a futuro, podría decir, pero no, no, es un eterno presente de administración y ajuste para un futuro que nunca va a llegar. ¿no? Entonces, eh, eh, eh, es una de las pocas causas que hoy pueden sobrevolar cualquier eh, este, discusión de ideológica y política y partidaria y unirnos. Y también se la quiere desarmar, es decir, pues cuando desmalvinizás desunís a la Argentina, porque el efecto de desmalvinizar no va a, a, a llegar tan profundo como para que toda una sociedad se olvide. Es lo mismo que si fuera a decir des-24, eh, de demarcizar, desmadrizar eh, con respecto a lo que pasó con la dictadura, siempre va a haber alguien que trae otra vez la idea de. Pero la, lo que estamos todos de acuerdo es que tenemos democracia, y lo que también están de acuerdo todos es que queremos que las Malvinas sean totalmente Argentina. Y en eso creo que no hay, no, hay, no hay discusión. Claro, pero sin embargo, te la proponen esa discusión. Aparece algo. Yo creo que una de las cosas más perversas que he escuchado eh, de, de uno de estos estos tipos. Decir que Malvinas es un gasto es, es, es, es realmente algo, es precisamente poner, sí, cualquier, este, cualquier rasgo de humanidad, de, de, de, de sentimiento patriótico por detrás de un Excel. ¿sí? Es, es, es, es su, sumirse finalmente a, digamos, a, a, a una política que, que siempre estábamos pensando, ¿no? esta, esta idea de la pertenencia al mundo pero la pertenencia al mundo a partir de la sumisión. Es decir, como ser alguien que vive en un departamento y para eso, para vivir en un departamento, se convierte en perro. Un perro, lame botas porque querés vivir, pertenecer a un mundo. A un mundo que culturalmente, obviamente, nos, no, no, nos ha penetrado durante años y años. Yo y vos mismo, ¿cuántas veces hablamos de... de, de, de, de, de, de nuestros gustos este, musicales referidos precisamente e influidos este, por, por Inglaterra, ¿no? Y eso era un poco el libro que en un momento estábamos pensando con Rep, que a veces vamos, venimos, que, yo, que era precisamente esa cosa de, de, de, de, de, de, de, esa, de, de la cantidad de, de cultura eh, británica e inglesa que, que persiste y pervive en la Argentina y que no ha penetrado en el idioma, el otro día todavía seguimos discutiendo si algo se llama es para llevar o es take away, y digamos también hay una soberanía que se, se reivindica desde el lenguaje, también hay una soberanía que se reivindica desde los modos, desde lo que siempre comentamos de, de, de, de, de, de los lugares donde se siente que uno pertenece al mundo porque llegan las marcas Entonces, es una misma continuidad desde el virreinato para acá, que es, es aquello que te da existencia, es aquello que te otorga existencia, es lo que te logra fascinar. Pedro, y, y la globalización claro. en esto y la penetración cultural, cuando la, en cadena nacional pero se tramite no es no, Halloween... No, o... no, pero no hay globalización, porque si, si, si fuera globalización sería simétrica. Está bien, pero hay una penetración no, cultural, es... hay una penetración cultural claro. que también está en los medios de comunicación, vos como comunicador social, como estudiante de comunicación que fuiste y que y que conoces a la perfección. Eh, ¿Ves cuando en, en noviembre se celebra el día de Halloween en la Embajada Británica, o Harry Potter y la gente va y salen en cadena los medios de comunicación y nadie habla de soberanía, nadie plantea lo que es nuestra reivindicación histórica, y de alguna forma cuando le, se lastima a la reina o pasa algo con el príncipe, hay prácticamente transmisiones hasta en directo por parte de los medios de comunicación, Obvio, hasta la televisión el... pública con el macrismo transmitió en directo eh, justamente eventos del, del Reino Unido y de la corona británica y uno se plantea hay una fascinación porque hay una construcción de una fascinación por la cultura inglesa por una a ver cuántos modismos eh, este, nos siguen sonando prestigiosos porque son en inglés todo el tiempo tenemos propagandas en inglés just do it te dice una marca de zapatillas y sos trabajador full time es decir, todo tiempo, lo tiempo completo, está en y a ver, cuando, cuando alguien siente que porque llegó lo, lo que muchas veces hablamos, cuando es que te sentís que pertenece al mundo porque te llegó un Starbucks a, a, a, un, a una esquina Bustamante y Donovan en Herli, entonces sentís que sos porque llegó Starbucks. Siempre cuento la, la, la, la, lo que me había contado un, un intendente que hace una encuesta entre los chicos y querían que, que que querían y no querían, y querían un McDonald's los pibes. ¿Por qué? Porque culturalmente se ha instituido como un lugar donde es. que es un no lugar, ¿no? Porque uno eh, está en un McDonald's y sabe que está en un McDonald's, no sabe en qué parte del mundo está. ¿no? O está en un Starbucks y entonces siente que pertenece al mundo, siente que te registran. Esa, esa fascinación que, que tenemos cuando nos nombran en alguna serie. Ah, oh, en tan serie aparece el tipo con un mate de independiente. Ah, oh, Bruce Willis dijo Villa Ballester en una película eh, este, esta, Los Simpsons Hablan en la Argentina Se, 77 años de, de 26 capítulos por año de Los Simpsons dicen uno Y vos te acordás de ese Donde Homero dijo Argentina ¿no? este, Entonces esa fascinación de, de Donde nos otorgan existencia Sentimos que nos otorgan existencia Cuando llega algo de ese lugar cuando llega Paul McCartney, todos nos volvemos locos. Llega Brad Pitt y todos nos volvemos locos. Todo, pues, ¿Qué sé yo? Si va Adrián Suárez o Bordé a Inglaterra o a Nueva York, nadie se espera ¿Qué le van a si, decir? Si los Estados Unidos paran la gran manzana porque llegó Adrián Suárez, a, a, con todo respeto por Adrián. ¿no? Pero de, de verdad, es decir la, no es simétrico eso. Esa, esa, eso eh, eh, la, los niveles de, de consumo nuestro, de, de, de cultura, lo que sabemos sobre ellos, que ellos no es simbólico por lo que ellos no saben. Nosotros decimos, ¿se trata de estar conectados o no con el mundo? Se trata de estar conectados en, en, en formas equitativas, si querés. ¿Sí? No en la manera en la cual la manera de estar conectado al el mundo es ser ellos. Ser, una, ser un Manaos de Europa, ser un Manaos de Estados Unidos, ser el Manaos, con todo respeto a la graciosa. ¿No? Es esa cosa de ser como una segunda marca en donde... Una gran parte de, de, de, de, de, de, de los sectores del de la Argentina se arma pequeños Miami's a, a, a la vuelta de Carapachay. Simplemente émulos, reproducciones. Somos un país que se ha construido en base a reproducciones. Nuestras estaciones son inglesas, los edificios son franceses o españoles. La Avenida de Mayo es como un pedazo de maqueta de Madrid que se quisieron hacer los españoles acá como porque era lo que conocían, ¿no? Obviamente, pero de pronto sentir que estás en Herley y te sen sentirte bien porque pudiste estar al Starbucks es olvidarte también que a dos cuadras está Villa Fiorito. Y esa también es por realidad. Entonces hay como una, un espíritu casi, te digo, de evasión en todo eso que hace que nos fascinemos de manera tal este, que en un momento entremos en esa contradicción y tenemos cuenta que no son precisamente... Este, ni siquiera son patrones buenos sino que simplemente vienen por, por tus cosas y cuando vienen por tus cosas tenés que defenderte porque tenés que defenderte de la misma manera que sabés que ahí está el futuro de tus pibes el futuro de un montón de gente, es decir, para mí la causa Malvinas va de la mano de la idea de un país más justo no concibo un país más justo sin la causa Malvinas el bienestar de un país también tiene que ser con Malvinas adentro, con todo adentro. ¿no? no consigo la idea de que vamos a estar mejor al mismo tiempo que relegamos un pedazo de nuestra historia, relegamos nuestra soberanía y que también relegamos todos los beneficios y la importancia estratégica que tiene para el futuro este, de Malvinas. ¿Te parece que es una.? ¿No a partir de lo, que, de lo que se planteaba y lo que decía el propio presidente Alberto Fernández cuando asumió que Malvinas no es una no, no es, no le, no le pertenece a un gobierno de turno, que es una cuestión de Estado y que hay que trabajar como parte de esa cuestión de Estado, pero cuando hablas de, de, de las Malvinas eh, eh, desde, desde la justicia social o desde la comunidad o desde el desarrollo, también es un punto de encuentro y también hay que trabajar mirando hacia, lo, hacia el futuro, no solamente de lo que es la, la pertenencia, la mística, el amor por la causa malvina sino también de lo que significan hechos concretos y, y reconstruir todo lo que se ha, se ha perdido quizás también en lo que es la región, pero también en lo que es el reclamo de soberanía a nivel de Naciones Unidas, por ejemplo. Sí, pero ese trabajo también tiene que estar, ya pensaba en Daniel Filmus, y decía, también eh, tenemos que, que transmitir energía, no porque no la tenga, por favor, pero saber que que a un gobierno también este, va a responder con más dinámico, va, tenemos que apoyar, porque eso también son, son, eh, son, son trabajos a largo plazo, parragosos, frustrantes, lentos, pero esos pequeños, tenemos que avanzar en eso como si fuéramos un, un glaciar, ¿no? con, con esa paciencia y con esa, con esa convicción, y para eso lo tenemos que hacer parte de nuestra cultura si sí, parte de nuestro reclamo permanente, si aparte de nuestra aspiración, el tema que antes también lo que necesitamos es recuperar la idea de una aspiración colectiva, la idea de una, de una vida en donde no podés ser, como decía el Leonardo Fabio, no podés ser feliz, no son felices alrededor tuyo, no se puede entender que no se puede ser feliz solo. En todo caso uno puede tener un confort, de forma. y a veces... Me parece que en los últimos años vamos, de alguna manera, confundiendo la idea del confort con la idea de felicidad. ¿Sí? Aparece algo que es confortable, seguro, este, y eso se nos parece a la felicidad. Pero la verdadera felicidad, eh, evidentemente, y lo vemos ahora, este, este, es cuando, de alguna manera, podemos recuperar una, una idea de, de libertad y bienestar colectivo, ¿no? si algo también trajo esto es eh, darnos cuenta cómo vive mucha gente en la Argentina ¿no? y, y, y lo injusto, o sea, tras el macrismo una pandemia, ¿no? Es como, es bravo, es bravo, ¿no? Y vos fijate que coronando esto, eh, este, esta, esta idea, eh, la liviandad con la que eh, este, Macri hace, hace unos meses había dicho que el populismo, o sea, el mismo tipo que dice que la, las Malvinas son un gasto, dice que el coronavirus es peor que el populismo. Creo que, que, que no, no, digamos, la, la imbecilidad de la frase no, no, no lo salva de la responsabilidad de, de decirlo, ¿no? este, Creo que es toda una, una definición y creo que a veces esas frases son las que evidentemente, este, especuladas o no, son las que realmente este, demuestran este, quién es un tipo, al que lamentablemente después terminan votando el 40% de los argentinos. No quiero que pensar por esto, que el 40% de los argentinos que votó a Macri piense, piensa que las Malvinas son un gasto. Estoy seguro que no es así. No es así. Pero no, no nos distraigamos porque estas, esta, esta, estas, estas consignas culturales este, en, de eficiencia por sobre la felicidad, ¿no? Donde como la, la felicidad que puede dar la eficiencia. La, felicidad, la, la eficiencia le puede dar una felicidad al dueño de la máquina, nada más, no al resto de los que participan. ¿sí? Ser eficiente no está mal, pero si no tiene como finalidad ser feliz, la eficiencia por la eficiencia misma es Realmente, el, el, el, el goce, el goce de, un, de una maquinaria psicópata que, que no piensa en la forma en que vive la gente. Entonces, realmente, yo pienso en lo que puede sentir un excombatiente, el, el, el, el, el padre, la madre, los amigos, las amigas de un, de un excombatiente sobre alguien que dice que parte de su historia este, se va por el excel de un infeliz, que dice que su hijo, su hermano, su amigo, este, murió este, por un, por un gasto superfluo. Murió como es un gasto superfluo eh, frente a, a lo que se supone que es un país, que no termina siendo una empresa. ¿no? Y como lo han demostrado, lo han manejado como una empresa, es decir, han obtenido sus beneficios, pero no han manejado el país tanto como una empresa. Yo creo que el han fluctuado como un producto. Es decir, eh, le han sacado todos los beneficios posibles, le han sacado todas las ventajas posibles para sus negocios y luego lo han arrojado a que el peronismo, en este caso, este, se encargue y vea cómo lo repare y lo. lo no ahí está tenemos muchos mensajes hay muchas por suerte mucha muchas gente sí no no, a hacer una charla sí, no para pero bueno hablar. pero es muy bueno escucharte de ahí estaba Juan Palomino diciendo que es bueno el que el algo para entretenerte mientras hablo yo ahí, sí ¿no? estoy mirando los mensajes mirando acá todo sí. lo que habíamos hablado que no estamos haciendo sí. nada lo que habíamos Podría planificado me dice, vaya, va a hablar Pedro y yo juego Pero el, no, pero bueno, la otra vez, cuando hacíamos los conversatorios, era un poco también al revés, y realmente uno disfruta y, y, y genera reflexión, como recién te decía Juan Palominos, que nos estaba siguiendo, también decía, importante es poder debatir, reflexionar, porque estamos hablando desde otras perspectivas lo que es la causa Malvinas, porque vos también me decías eh, la otra noche cuando charlábamos que eh, un país más justo incluye sí o sí a Malvinas. ¿Por qué? te parece a vos que tiene que incluir a Malvinas, es decir, un país que, te, que todavía no es el ideal, porque como bien decías, todavía tenemos grietas, de un lado y del otro hasta Malvinas tiene grietas muy profundas, y de esa perspectiva sí, es cómo sí. se construye una nueva alternativa, un, un, una nueva oportunidad, porque creo que también este tiempo, tan complejo, tan difícil, nos da una oportunidad para plantearnos un, un, una, nueva, una nueva mirada hacia, hacia el futuro, y, y la estamos perdiendo, a veces eh, me parece porque con lo te que ubica, pasa. ¿no? Te ubica... Eh, eh, se va a ubicar en el, como, como el termómetro de tu actitud frente al mundo. O sea, eh, y cuando digo mi, de, de, de, la actitud frente al mundo no es una actitud pat patoteril ni nada, digamos, no, no, no, es, no, no estamos en condiciones de, de andar amenazando a nadie. Este, pero sí de, de, de ser astutos y de ser, y tener convicciones, y aprovechar los momentos y aprovechar los, las oportunidades. Y cuando yo digo que, que, que Malvinas es el termómetro de nuestras altitudes en el mundo, es que todo lo que nos vaya bien en Malvinas va a ser el termómetro de que nos va mejor adentro de nuestro país, porque va a ser la forma en que nosotros nos ubicamos en el mundo. Si vos defendés Malvinas, estás defendiendo a tu pueblo. Si vos defendés Malvinas, estás pensando en tu país. ¿sí? Todo aquello que, que, que denigre la idea de Malvinas tiene un correlato absoluto y, y, y automático con, con, con la idea de, de abandonar a la gente a su suerte. Y vos fijate que vuelve a aparecer en, en, en, esta, en este momento épico que debe ser uno de los pocos de momentos en los que todos estamos pensando las mismas cosas al mismo tiempo. Los mundiales, el 2001, ¿se entiende? lo que Hoy este momento de épica y donde siempre, incluso he escuchado a algún periodista con el que he coincidido, que no coincido ideológicamente, pero decir, che, tengo, tengo miedo de que esto sea como otro Malvinas, ¿eh? termina en una gran decepción, ¿no? Este, de, de, que, de que estamos haciendo todo esto, y bueno, ya aparecen todos estos intereses contrapuestos, y los mismos mismo sectores que dicen Malvinas es un gasto, vienen y te dicen, che, eh, no podemos vivir encerrados porque la gente entonces este, tiene angustia, y en realidad lo que quieren conservar son sus empresas, y arrojar a, a, a, a toda la gente a que muera mientras ellos, desde este, una oficina este, bañada en lavandina, esperen que esto pase, se invente una vacuna para poder disfrutar de todo lo que acumularon. Porque si hay lo que puede lo que trae malvina lo que traen los cambios, son las posibilidades de que mucha gente pierda sus privilegios. ¿sí? Este es el, el peligro, este miedo que hay ahora es eso, che, que las cosas no cambien de tal manera que yo no sea el de antes, porque venía muy cómodo así. Entonces, cuando yo veo lo que es Malvinas, siento eso, siento que la medida de Malvinas te está marcando vos, tu actitud frente al mundo, tu actitud, tu autoestima, ¿sí? Lo único, siempre se habla, oh, la Argentina es un país de mierda, la Argentina es un país es un fracaso, la país, la, la, la, la", lo que deberíamos ser, y en realidad es lo que somos, no ese país. O sea, el amor a lo que deberíamos ser tratando de que la Argentina sea Bélgica, o sea Suecia o sea Finlandia o sea eh, Miami ¿Sí? sin todas las partes que corresponden de por qué hicieron eso impuestos, proteccionismo, tener un ejército, tener colonias, etcétera, etcétera, etcétera, etc. ¿No? Querer ser simplemente esa parte superflua, suponiendo que eso este, es como un destino a lo que no, a lo que deberíamos aspirar solamente excluyendo a una gran parte de la población. Es decir, el gran fracaso del, del, del macrismo, de los neoliberales es que, que han fracasado, que son un fracaso en propios términos, es que necesitan que un país, la mitad de un país no exista, que incluye a los sectores populares, al terrorismo, a un montón de gente que quiere ser feliz. Es decir, como bien decía mi, mi amigo y hermano Capusotto, son eh, quieren manejar y ser dueños de un país que en el fondo odian, ¿sí? porque no es lo que... Esperan, porque tiene un montón de cosas que a su vez les impide este, hacer lo que necesitan hacer. ¿Qué es lo que les impide hacer lo que necesitan hacer? Precisamente un montón de gente que reivindica sus derechos a ser felices, a ser respetados y a tener un trabajo digno. Entonces, como para ir cerrando, porque ya está... Sí, hay, hay tres preguntas, pero hay que vos hablabas de Capuzotto, desde los personajes que trabajaste sí. con Peter Capuzotto, desde Bombita Rodríguez, Mickey Vanilla, eh, sí. Padre Progresista, Violencia Rivas, un montón es decir, eh, ¿nunca tocaste la temática de Malvinas como parte de una...? No, no, porque hay veces que como generación a mí a Diego nos no, no, no jode, hay cosas que... Pues fíjate que Bombita se terminaba un poco el, el, antes de que, que llegara Perón, era, gran, era era la espera de Perón, ese momento de, de auge, nos costaba meternos en el tema de desaparecidos, a, a, apenas aparece López y meternos, yo y Diego somos bien, Generación Malvinas, pues no fuimos a Malvinas, no somos excombatientes, y es un dolor muy grande, no no nos no, es fácil, es, nunca ni siquiera nos surgió hacer un chiste con el tema Malvinas, ni siquiera nos es que, es, y vos es es... chistes con, con un personaje que se llamaba, que se llama este, eh, Luis <ríe> eh, eh, que canta como el indio Solari, Luis Solari, que, eh, el, que es el argentino que eh, este, nunca fue afuera, pero le contaron que nunca ha viajado afuera y que está todo el tiempo ponderando eh, todo lo que ocurre afuera y defenestrando. De, de, de es decir. Tenemos un gran tema de, de una autoestima que se basa en lo que podríamos ser, no en lo que somos, ¿sí? no en la valoración de lo que somos, sino en lo que deberíamos ser. Lo que deberíamos ser resulta que puede ser una fantasía este, o un sueño, porque no, puede, no podemos ser eh, civilización o barbarie, vamos a ser civilización y barbarie. ¿eh? Este, decir, somos, somos, somos Deberíamos ser inclusivos. Es, es con todos, no con una parte de la Argentina, entonces no puedes pensar si es con todos es con Malvinas también adentro, no hay manera de resolver esto, si o si sea, en la medida que vos resuelvas bien lo que aparece lo lo que se eh, si, ocurre en la Argentina vas a poder resolver bien Malvinas y al revés, son cosas que se retroalimentan para mí, es esa idea, creo que la última parte no sé si fue muy clara, pido disculpas Sí, porque pero, es como pero... que eh, porque vos planteabas y mismo hoy, hoy charlábamos y decías: eh, Marlinas... sea, la, la, primera, sería, la primera idea de, de reivindicar Malvinas es que es parte del de cotidiano de problemas a resolver. No es un tema aparte del cual se tiene que ocupar la Cancillería y Daniel Filmus y Edgardo Esteban. Nada más, bueno, que se ocupen ellos y vayan ya, los tribunales. No, es algo que, que es constante, que tiene que ser una dinámica constante. Y, y no, no, no desde la corrección, sino desde la convicción. Pedro, en dos años sí. se cumplen 40 años de conflicto sí. bélico, si nos quedan cinco minutos. Sí. Eh, y vos me planteabas también, eh, porque Malvinas es dolor, es tragedia, es guerra, es muerte, pero también... Eh, hay una generación eh, nueva que, que conoce y que ve a la distancia lo que significa Malvinas, y, y también buscabas esa, esa mirada desde, desde lo que es la alegría, o, o cómo plantear una, una mirada que también construya la alternativa de, de puntos de encuentro. Sí, más... sí, sí la alegría no, no tiene que ser frivolidad, digamos, y sin olvidar eh, eh, a, a los caídos, y sin olvidar todas las penurias y, y las injusticias que sufrieron los excombatientes, que fueron... Eh, aislados, desfenestrados, poco respetados, no homenajeados, no valorados, eh, eh, sin olvidarlos, incluyéndolos, digo, la mejor manera es pensar unas malvinas con alegría, donde podamos festejar cada pequeño paso, cada pequeño logro, y que no se pierda ahí en una página de, de, de, de los diarios, sino que, que, que se, se festeje, se se asuma, se proclame y se, se valore. Entonces, el futuro tiene que ser para alegría, para, para decir, bueno, tenemos Malvinas de nuevo con nosotros. No nada más que ser un pasado doloroso. ¿sí? Este, porque también, eh, simplemente quedarnos ahí es algo que, que, lo que queremos olvidar. Naturalmente, el ser humano le escapa a, a, a los traumas y olvida. Este, tener memoria es una... Es una Tener memoria es, es un trabajo, no es fácil. Más fácil es olvidar. ¿sí? ¿Y cómo trabajamos este colectivo este presente eh, bueno. complejo y mantenemos esa memoria tan, tan presente de lo que sí, es la causa de bueno, el... que tiene que estar en, en, en, en, en, en cada en cada en cada acto de, de, de, de difusión. Creo que necesitamos más difusión, necesitamos más, eh, eh, eh, porque aparte nos, no, no, no, nos da pertenencia es una oportunidad más también de, de, de, de encontrar lugares, de, de tener el goce de, de, de, de, de, cierta, de la unidad, ese goce que parece que lo tenemos reservado nada más que para el fútbol, ¿no? que es el único momento donde aparece un, un adversario externo que nos une este, futbolísticamente, ¿no? jugamos con Alemania, jugamos con Brasil, jugamos con Inglaterra, jugamos... está muy bien eso, nadie, nadie lo niega, nadie lo niega para nada, pero tenemos que tener algo más, ¿sí? y es porque es real aparte, no es que lo, tenemos que lo tenemos que dejar, lo tenemos que ver, lo tenemos que mostrar, y también estaría eso, mostrarlo, explicarlo y, y, y sin odio, sin nada, simplemente con la justa reivindicación, ¿sí? este, y sin tener miedo a, no vamos a quedar aislado del mundo, no vamos a quedar, vamos a quedar es ese miedo de tener que estar siempre temiendo ofender los buenos modales de la, de Occidente o los buenos modales del republicanismo, cuando son menos republicanos que, que, que el resto, no quiero decir que el peronismo, que me parece, muchas, este, fuerzas eh, allegadas al mismo. Perdón, ¿no? Digo, porque se me escapan los peronazos, pero este, ahí es donde digo, me parece que, que, que tiene que ser parte de la cotidianidad. Sin miedo, y como decimos, en la remera, permanecer, estar. En la remera y ojalá con Diego pudiéramos haber hecho chistes con Malvinas para hacerlo, para hacerlo parte del cotidiano. No sé, sí. Uno de lo que se plantea, y estamos ya acá un poquito cerrando, es, es parte de, sí. de esa pertenencia que tenemos. Yo creo que este tiempo es un tiempo de una gran oportunidad de trabajar para entender que el disenso nos tiene que enriquecer, tiene que ser una parte en donde nadie se cree el dueño, la verdad no hay una verdad absoluta de Malvinas, aunque nos contiene y es parte de nuestro colectivo, y que cada mirada sea un aporte para poder escuchar al otro, no, no, no un tiempo de agresión y de insulto, sino que, que el que piense distinto pueda plantearlo desde las ideas, que fue un poco esta propuesta, este tiempo que estuvimos compartiendo, que es parte de lo que a nosotros nos une desde hace muchos años, este afecto personal que, que te agradezco, Pedro, de, de hablar un tema que no, que no te es fácil porque te cruza, porque te, te llega y... Y me parecía que era, que era importante darnos este re, este tiempo para poder reflexionar, hablar, buscar la otra mirada de Malvinas que quizá no está en lo cotidiano cuando hablamos de soberanía, hablamos de lo sí, económico, todavía hablamos no de lo tiene político. cosas concretas y son más ideas que... Pero bueno, que hay que convertirlo en ideas concretas, ¿no? eh, De alguna manera, ¿sí? Que tenemos que ver de qué manera lo podemos este, llevar al día a día. Así que bueno, nada, nos seguiremos encontrando la noche lavando platos, que es una de las cosas con las que estamos hoy este, encontrando un punto de... de encuentro a la medianoche. De encuentro. Así que muchas Pedro, gracias Pedro, muchísimas gracias. Amigos, nos vemos. Agradecemos no, a todos los que nos están acompañando. Realmente eran muchísimos los mensajes. Muchos amigos, muchos, muchos compañeros y compañeras y, y gente querida que está ahí. Y, y también aquellos que, que plantean un debate que tiene que seguir, que va a seguir, que es parte de esta propuesta que tiene el Museo Malvinas. La semana que viene vamos a seguir eh, profundizando temas que atañe justamente a lo que es Malvinas desde la mirada de lo que tiene que, que plantearse como una alternativa para no olvidar. Tiene que ser parte de esta memoria colectiva por lo que vivimos en el pasado, eh, construyendo este presente pero también trabajando intensamente eh, mirando hacia el futuro. Así que por la esperanza de lo que viene, muchas gracias por este tiempo y el próximo viernes estará aquí. Juan vas acompañándolos con otra propuesta de estas charlas que tiene el Museo Malvinas en este tiempo tan complejo, tan extraño, tan raro que es lo virtual y que uno también se está acostumbrando. Muchísimas gracias y hasta pronto. Nos vemos. Gracias, gracias Chau. Pedro.